Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, por la gracia de Dios, para presentarles el superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio transmitimos este debate de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en la voz del Río Grande a través del Facebook Live Rafa Gol al aire y en YouTube en Rafa Gol Inárez. Nos pueden sintonizar y en nuestra emisora virtual también que es eh, rafagol.com. Rafagol.com Ahí todos los todos los días de lunes a viernes este debate y todas las transmisiones de fútbol los domingos en vivo y en directo a través de nuestro hermoso canal Teleantioquia. Bueno, eh, muchos temas, eh, desde luego muy acongojados, pues esa noticia mundial que realmente nos sorprendió a todos, la muerte de Diego Armando Maradona, realmente pues. Eh, el ambiente del fútbol eh, está conmocionado realmente porque ha muerto y yo creo el más grande jugador de fútbol. Para uno fue Pelé, para otro es Maradona, discutible. Lo cierto del caso es que Maradona es el modelo de jugador que ama su selección, que ama la camiseta, que ama el fútbol. Ese es el modelo a imitar. El personal sí, nada que ver. Ese no podemos imitarlo. Pero el del jugador creo que se demorará o pasará mucho tiempo para que volvamos a tener otro, Diego Armando Maradona, que viva, que sienta y que ame la selección. El Mundial 86. El, no, el Mundial del 90 fueron sus campeones. Lamentablemente perdieron ese partido, pero tenían ese, ese título asegurado prácticamente en el bolsillo. Y en el Mundial 86 se lo ganó el solito. el solito se ganó ese Mundial. Era Maradona y 10 japoneses. pero todos recordamos y vamos a tener siempre eh, esas jugadas en nuestra mente. Siempre vamos a tenerla aquí eh, para recordarlo una y otra vez. Esa imagen de sus goles, de su fantasía. Era un malabarista de la pelota. Era un artista. Así que eh, condolencias en el fútbol hoy. Minuto de silencio en todos los estadios del mundo. Y nosotros también, pues. Estamos con el gran crack que fue Diego Armando Maradona y que recordaremos por siempre. Pase en su tumba y seguimos con el programa. También muy apesadumbrados, volvió a caer Nacional. Perdió Nacional. Y esta mañana jugó Medellín. La, eh, están jugando los eliminados, un cupo para ir a la suramericana, para ir a ver quién va a la suramericana de los eliminados. Y bailas. No pasó nada, perdió también el Medellín, perdió el Atlético Nacional, pero de ese tema vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora, tengo la pregunta para que la respondan, es muy fácil, por lo menos tres equipos en los que jugó Diego Armando Maradona, <risa> tres equipos en los que ha jugado Diego Armando Maradona, ya tienen la primera, la selección argentina, bueno... Eh, esa es la primera pista y tienen que llamar al 232 4204 y al 018 1051 5015, entre los que llamen voy a regalar esta espectacular ancheta a ver, esa ancheta espectacular que voy a estar entregando hoy entre los que llamen quién se la irá a ganar, llame 232 4604 018 1051 5015 la primera pista, ya la di, ya la di jugó en la selección argentina, bueno eh, vamos a seguir entregando Vamos a estar, tenemos más premios para entregar entre los que llamen esta noche óigame bien, entre los que llamen esta noche voy a sortear la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín, Medellín ya está estrenando vestuario, hace ocho días mostramos la roja la titular, y esta es con la que va a jugar de visitante, a ver si me la muestran ahí un momentico bien esa camiseta la podemos levantar ahí un momentico esa es la camiseta, la nueva camiseta del Medellín Llame, si usted quiere ganar la camiseta del Medellín, esta es con la de visitante. Haga la llamada. Y por este lado, poncheme aquí, vea, porque tengo este espectacular reloj que voy a entregar entre los que me llamen, vea, lo voy a sacar acá. Aquí tengo el espectacular reloj Dimario. Un Dimario que voy a estar entregando esta noche entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. Se va a llegar un reloj Dimario. Sí señor, esta es la precisión suiza. Este es un reloj de precisión suiza y que usted tiene que aprovechar porque en Dimario están en promociones aquí en Unicentro en San Diego con el 40% de descuento en todos los relojes. Todo, todo, 40%, pero hasta mañana. Hoy pase por allá, esta vez hay todo el mundo comprando relojes en Dimario. Es una, es una tecnología suiza. Bueno, ahora sí. Nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, derechito, derechito. Ya saben, la pregunta es, ¿en cuánto equipo jugó Diego Armando Maradona? ¿Cuál? Ya les regalé la primera pista con la selección argentina, y lo otro, muy fácil. Vamos al debate, vamos a la polémica, y a esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas, además dice genéticamente verde. No le doy la mano, Luciano, porque estamos en todavía en tiempo en que tenemos que guardar el distanciamiento, pero a usted lo tengo a 9.15 hoy, lo mismo que al señor Osorio. Aquí a 9.15 nos toca tenerlo a ustedes. Y, y la pregunta del millón, ¿por qué perdió Nacional, Luciano? Buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Perdió por irresponsabilidad de su deportista. Perdió porque realmente el sentido de pertenencia a la camiseta de Atlético Nacional es actualmente artículo de lujo. Eh, alguien decía ayer, perdió por el COVID. Perdió porque tenía juveniles. ¿Cuántos juveniles tenía Nacional? Digo, jugadores nuevos debutando en el fútbol. El portero Guerra, Murillo, que jugó casi todo el partido hasta que lo expulsaron. Cano, me dirán Córdoba. No, Córdoba ya tiene mucho training. Se ha jugado casi todo el campeonato el señor Córdoba. ¿Y qué pasó con el resto? Los llamados a orientar esta camada de muchachos en el campo de fútbol. Hablo de Segura, pero bueno, Segura y nada. En Nacional, hablo del Segura del Nacional. No sé si en otro equipo ha sido bueno, no me consta. Pero en Nacional, Segura y nada. Palacio Alibelton, Perlaza, Estefano Arango. Ay, Estefano Arango. ¿Será que Nacional... Le va a renovar contrato a Estefano Aranco. El rifle Andrade, que puede aducir, y es válido, que jugué un acto de sacrificio. De los viejos, el que ayer se sacrificó se llama el rifle Andrade, porque el rifle jugó lesionado. Una lesión que traía del partido pasado y se arriesgó a meterse en el juego y no lo pudo terminar. Harlan Barrera y Vladimir Hernández nunca tuvieron ni actitud. Ni ganas, ni cariñito, ni deseo de clasificar. Porque es que americano es más que Atlético Nacional hombre a hombre. No puede ser más que Atlético Nacional hombre por hombre. Pero los señores ayer decidieron que, claro, como no está el número 12, es más, una de las ausencias más graves que ha tenido Atlético Nacional en este semestre... Ha sido la pérdida del número 12, su hinchada, su público. Claro, aprovechan que no está el número 12 para presionarlos, para obligarlos a que metan lo que sabemos en un campo de fútbol. Y se dedicaron a morronguear, a hacerse los Manueles, a, a, a hacerse los Giles. Perlas ayer fue el figurón negativo de Atlético Nacional. Porque si está el número dos allá en la tribuna, Ajá. exigiendo la perlaza, él se le tira esa pelota que fue el segundo gol y el que prácticamente condenó al Atlético Nacional. Él la siguió con la mirada y esperó hasta que entrara. Cuando ya fue a reaccionar, ya la pelota estaba adentro. El número dos es que no es el COVID. Y no vengan con el cuento del COVID, que estaban enfermos y qué pecado. Y... Siete titulares en nacional en cancha, ocho con Córdoba. Titulares en nacional en cancha y tres juveniles. Ese fue el problema. Y el técnico totalmente equivocado. Y ahora dirá la gente, ¿y qué sigue? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué sigue? ¿Cambio de técnicos cada cuatro meses? Porque la red social se, se colapsa y hay que echar al técnico. Por presión de la red social o habrá un directivo con pantalones en nacional que la apueste a un proyecto serio con un técnico que entre otras cosas ahí lo tienen y no tienen por qué andar rogándole el señor guimaraes para que venga nacional casi que van a hacer peregrinación para traer a guimaraes ahí lo tienen se llama hernandario herrera ahí está ahí lo tienen serán capaces de de apostarle a un proyecto serio. Decirle a Herrera, vea, hombre, usted va a... Yo a... creo que usted iba a hablar de Leonel Álvarez. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, son cuestión de gusto, ¿no? Si a usted le gustará mucho a Leonel Álvarez. A mí me parece que ahí lo muy tiene. Muy mal técnico, muy mal Para técnico. Para hacer una campaña digna en Atlético Nacional, ahí tienen el hombre. Conoce sus divisiones menores, tiene sentido de pertenencia... Se ha criado, se ha criado en el fútbol, en Atlético Nacional, ya ha dirigido en el balompié profesional, es un hombre muy capaz, pero no, hay que rogarle a Guimaraes y pensar en Leonel y descartar a los técnicos paisa porque no sirven para nada, según los directivos del cuadro verde, que ese es el mensaje que están mandando, pues ese es el mensaje que pero cuál mandando. es ese directivo hombre? no los directivos no sale una junta directiva ojalá yo pudiera decir es pero, Gabriel Camargo a, a, a, Salamanca allá, allá, allá pasa como el Medellín en Medellín dicen que la Junta Directiva, pero la Junta Directiva es Raúl, lo que diga Raúl y punto. No, en Nacional... Y en cambio en en Nacional es lo que diga Antonio José. En Nacional... Así sencillo es. No, no, en Nacional hay régimen directivo. Nah, ya lo que diga Antonio José, Hay régimen directivo. Hermano. Bueno, eso dice usted. Lo digo, si yo lo digo, lo a, digo, a mí me parece que en Nacional, José. si hay régimen directivo, si hay régimen directivo, que veces... ojalá fuera Antonio José. Ojalá fuera una sola el juez cabeza. Que, echó a su técnico. Que, que, que tuviera la berraquera de decir: esto se hace así. Esto se hace así. Porque es que hay muchas opiniones y mucha gente opinando. Y, yo opina, sí, el Duitama, sí, y yo opina el de la embotelladora de Duitama. Y opina el de la embotelladora de Pavarandosito. Opina todo el mundo. Opina to... Ojalá fuera el señor Ardila. Que directamente se encargara de decir: esto es así. Él punto. sacó a Osorio. Fue a ojalá. José, ojalá. Bueno, a su técnico. Bueno esperemos que así sea a ver eh, saludamos a don gustavo sorio bienvenido Hola. al superdebate su equipo esta semana salió con un chorro de babas de sí. tanta vaina que ay que Pero llegó estamos contagiados que llegó ¿quién? que ah, llegó estamos... el beto sierra y con el pereira hermano que es un equipo de sonido hermanito vino acá y perdió el partido no no es que rafa Primero, lo doy gracias a Dios por todo. <risa> Segundo, estamos contagiados por todos los lados. Por todos los lados, el fútbol antioqueño está contagiado por el COVID y por el mal fútbol. Y, hombre, escuchando a, al señor Luciano González, acaba de decir que en Nacional hay régimen directivo, que hay un comité directivo, pero quien toma las determinaciones es Antonio José Ardila. Es, ¿Usted es más, que lo sabe, lo dice? No, un momento, no lo sé. un momento, un momento. Acá, acá dijimos cuando se contrató a Juan Carlos Osorio, que Antonio José Ardila fue hasta Londres a contratarlo, ¿o no? Fue hasta allá porque el señor Juan Carlos Osorio estaba haciendo un curso en Europa y que allá fue para contratarlo. Y también el mismo Antonio José a pupitrazo lo sacó al señor. ¿Sí? ¿Cómo? Así fue. Claro. Ay, no fue él. Ah. No fue él, pues. No, pero sí. tienen, están hablando con una alegría única. ¿Tienen constancia de eso o están especulando? Estamos informando. Están Estamos... especulando ah. tanto como con la venta del Medellín. Estamos... O como es la cosa. Estamos no, no, informando no, no. No, no. Me dan los la... no, no, especulando ojo, lo mismo ojo. con la venta la... del Medellín. No, y en la venta del Medellín a mí me saca de ese paseo. Hay 50 mil periodistas especulando todos los días y vendiendo humo. Y, Yo y, no tengo y, la fábrica y, y, y, y, de humo. Y Hay con otros con que son los gerentes de la fábrica de humo. No, a mí sí me saca acá ahí y usted es testigo porque acá y el señor Arroyaba y todos pueden decir que jamás he dicho en este micrófono que la venta del Medellín está caminando caminando lo último que puedo uh -huh. informar es que el señor Raúl Giraldo quiere un socio capitalista y si quiere un socio capitalista no piensa vender a una empresa del exterior o de donde sea así de simple, esa es la realidad señor González, no estoy hablando de ninguna venta y en el caso y en el caso Atlético Nacional, mire, estoy de acuerdo con usted señor González, cuando dice había siete, usted dijo había siete, pero so, son siete veteranos, veteranos Jorge Segura, el Elibelton Palacio Valdomero Perlaza, Harlan Barrera veterano, Rifle Andrade veterano, Estefano Arango veterano y eran muy pocos los juveniles y el y el técnico muy equivocado cómo sale con el libelton palacio lateral izquierdo teniendo a cabal en el banco que ese cabal entró y casi se, que, que se comía el mundo lo que pasa es que ya estaba perdido el partido y él solo no puede pero estaba que se comía el partido nada no, desde, desde lo que lo vi calentando con una actitud única el, el muchacho entonces, ahí se equivocó. Si sí, tiene a un lateral... ¿Quién se equivocó? El técnico. ¿Cómo se llama? El técnico Alejandro Restrepo, creo eh, que se llama. Pero es el mismo que Luciano lo llama el profesor es el mismo. Es el mismo, le quedó grande. Sí, el señor, le, el señor González, le quedó grande a reemplazar el, al el señor, el, señor Osorio. El señor González se dedicó fue a poner apodos. Lo único le que quedó hace grande reemplazar al profesor Osorio. Oigan, pero pero le esperé, quedó grande. Pero, pero espera, entonces le explico. Hombre, el señor de Palacio es lateral derecho por antonomasia y no lo puede poner de lateral izquierdo porque nunca ha jugado allí. En un partido pasado sí lo vi ahí, pero, pero no, él es lateral derecho. Y en última, zaguero Central por derecha como lo ponía, o primer zaguero central como lo ponía Juan Carlos Osorio. Entonces, ahí empezó a perder el partido el Liverpool Palacio por la izquierda y un muchacho, Evil Murillo, que mamita querida no está para jugar todavía en Nacional, y menos de lateral derecho porque por allí el señor Dubán Vergara, que es la fiera del América, hizo la fiesta. Entonces, ahí empezó la equivocación. Después corrigió cuando echan a e. Will Murillo. Ahí sí pasa el Livelton Palacio a ser zaguero central y el señor Cabal a ser lateral izquierdo, pero ya el partido se había perdido. Ya el Lamentablemente. Partido, ya el partido se había perdido. más, América se da el lujo de votar un penal y ganar 3-0. ¿Ah? Sí. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. ¿Qué, qué visión tiene usted del Hola, juego? Rafa. ¿Cuál es la percepción de ese partido? Sí, don Rafa, ¿Por qué, ¿qué perdió Nacional anoche? A ver, cuéntenos. Muy buenas noches, Don Rafa, compañeros televidentes. Un placer saludarlos. Bueno, dos cositas antes, hombre. A, a, a, acompañamos a Víctor Marulanda porque su equipo Alianza Lima descendió a segunda división. ¿Sí, Rafa, grande, el más ah, grande equipo de ver, Perú. Hay un drama ah, en este momento en Perú impresionante. Oye, y con Víctor Marulanda fue campeón. Como jugador. ¿qué contraste, Víctor Marulanda sí fue jugador y ahora el gerente deportivo de Hoy la institución. Ah, Víctor, estábamos hablando ahorita por la tarde y bueno, la tristeza impresionante de Víctor, lo estamos saludando entre otras cosas, pues. Y lo va otro. a seguir en el equipo. De no Maradona, hombre, de Maradona dos cositas, Rafa, mira, sí. eh, esta tarde allanó la fiscalía el domicilio del médico Leopoldo Luque de Maradona, el médico de Maradona, el médico personal y su, eh, y su consultorio lo, lo, lo imputaron homicidio culposo ¡Hombre! y él en rueda de prensa dice que no, no tiene hay nada derecho, que ver yo no etcétera, sí. etcétera. Sí, vi al médico estaba llorando no, no ese es es descaro están buscando la fiebre en la ese, sábana hermano. y, y va, va, van a detener en este momento son los tres pelados de la funeraria que tomaron no. fotografías con el féretro de Maradona de eso, y las fotografías si haciendo los pelados así se hicieron virales una falta de respeto total lo mandaron para todos los pelados los expulsaron del el sitio de la funeraria y demás, pero entran dentro de la fiscalía a una investigación. Y lo otro hombre, sí, eh, gol, eh, gol, dos golazos gol, gol. de Edwin Cardona con el Boca Junior hoy, Rafa. Jugó, y Mariano se junior. lo celebró eh, todo el equipo, los goles de Edwin Cardona. Ganaron 2 a 0 al Unión al, al ah, Solboy a, celebrar, eh, no. a, a, a, ¿usted a donde sabe estaba la hija mayor. Esta hora, donde ¿sí? donde estaba la hija mayor de Maradona, ¿no? Dal, Dalma. Quién está jugando hasta ahora? Sí, Junior y Tolima. Perfecto, muy Hay bien. Hay penal. Gol. A favor del Gol U Junior de Barranquilla. lo Rafa Gol para no. la gente de la Costa. Gol de U -U Junior no. de Barranquilla. ¡Qué maravilla! maravilla. A ver, maravilla. siga cirujano. Bueno, y Nacional contra muchas adversidades, ¿no? Eh, sí. Resultados irregulares post pandemia, el tema del fútbol poco vistoso, la eliminación de la suramericana, la salida del técnico, lesiones y los contagios. Y estamos de acuerdo, ayer los grandes, los, de, los veteranos no, no le pusieron el pecho a la brisa. Es verdad, solamente habían tres jugadores que estaban debutando, pero los grandes... Y estamos completamente de acuerdo. Pero también el Nacional tiene que investigar... Los 11 contagiados, hermano, porque ¿cómo es posible Cuadrado, Quintana, Rovira, e Gómez, qué Duque, González, y ¿Usted no cree que uno puede contagiar a los demás? 11 contagiados, que investigar? hermano. Investigar cualquiera claro, se puede contagiar de un equipo, de un equipo que era el más, el más, serio, el más, serio, el más no, serio el más serio el más serio el más serio en todos no, los señor. controles ¿cómo así hermano cuando estaba Juan Carlos cuando, cuando estaba, cuando, vos, estaba vos Juan Carlos Osorio, cuando, cuando estaba Juan Carlos Osorio no, no, no, cuando estaba Juan Carlos Osorio solamente un contagiado pero solamente me toca cuando estaba pero cuando estaba Juan Carlos Osorio solamente había un contagiado Rafa fue pero no estaban habl en actividad futbolística no estaban entrenando ¿cómo así que no Juan Carlos Osorio no estaban entrenando pero Jugando no y solamente no. hubo un contagiado. Sí, Salió Juan Carlos Osorio y mire. Yo sabía que no era gratis no, no, no, decir no, no. eso hombre, del programa. 11 contagiados de claro. un momento a otro. El segundo equipo más contagiado del país después de Patriotas que tuvo 17 contagiados. Algo pasó en el entrenamiento invisible. La, la directiva ah, tiene que investigar sí ese tomando tema. No, ¿no? La, la, no, la directiva no sí tiene que investigar <ríe> ese tema, mi estimado Rafael. Pero Ramos, es que no, cualquiera se. No diga esas cosas. ¿Usted que hace? La cantidad, Cuando cualquiera se contagió. No, pero no se ha contagiado una parte de ese tema. no la cantidad, No, hombre. No Cosas, bueno, hermano, mal, lo es que, hermano. Mire, en esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado con todo el mundo sí todo el mundo está claro expuesto. y sabe quiénes son los que están más expuestos hay gente que dice no yo nunca salgo ni al balcón yo no dar? salgo ni a la portería ¿Y se contagia? pero sabe contagio? cómo le contagia ah pero piden domicilios como un berraco ah. no salen de la cama, pero piden domicilio. ah, pero usted y usted en que, que, domicilios pero que, que, que, que es todos los domicilios es donde la gente le contagia hermano eh, lamentablemente, y Entonces, a mí me no da no pena pero de salir. Muchos, que... muchos, muchos. Porque es que tengo no. mucha gente, amigos, que no han salido ni a la portería del de edificio a... y contagiados. Así que la crisis de Venosa los... no, es, no es tan contundente. Yo estoy de acuerdo no, en eso. Claro. O sea, no, no, 11, 11. La... 11. Ahora, Oiga, 11, al portas de una final. Ahora. 11, al portas del partido más importante del año Atlético Nacional. 11 contagiados. Ah. Y no hay responsabilidad. Listo, papá. No, no, no hay responsabilidad. que así. Debo así. De muchas formas que lo la responsabilidad no es por el lado del coronavirus, es por el lado de, la, de la poca... De la ya, poca ya, lo actitud dije, que ya lo dije, en el campo de fútbol. Ya lo dije. Y no es por el coronavirus. Lo de Vladimir, lo de, can, lo, lo, lo, lo, lo de Vladimir, lo del jugador Rifle Andrade, que le tocó de falso centro delantero ayer, además estaba improvisado en una posición. Pobre Rifle estaba más incómodo que un berraco. Muchos jugadores están también. Al 50, pero no, hermano, todos jugaron al 50%. Limite, estamos pero, de acuerdo. Es el que más la, ha jugado. Pero, pero hay algo con Nacional anoche. Yo lo había dicho hace ocho días que así como el pío de al derrama, el tío de Harlan le daba tantos sí. consejos a la elección, ¿por qué no le aconsejaba al sobrino que, que tuviera una actitud diferente en Nacional? Ya Nacional está eliminado, pero yo traía una sugerencia hoy para el doctor Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional, para que mandara una cartica a la Di Mayor pidiendo autorización que todos los partidos que juegue de aquí en adelante Harlan-Barrera con Nacional que le permitan jugar con la camiseta no. del Junior, porque con esa es que juega, hermano. ¿Qué tiras? Porque... Porque con Nacional, qué horror, qué horror con Atlético Nacional. Un morrongo. Entonces, que le presten a ver si de pronto así sí juega al menos la mitad de lo que jugaba con el Junior de Barranquilla. La bote llegó a competencia. Dale, Juan Diego Arroyave. Buenas para, noches. Para, para. Muy buenas noches, sí. eh, Rafa, la, saludos para usted, para todos los televidentes. Y... Eh, Pero un, un momentico, amarilla para Luciano. Amarilla qué? para Luciano, sí, sí, sí usted sí, sabe sí, sí, por sí, qué. qué? El... A ver, Diego. Bueno, Rafa, es que esto hay que, hay que usar también otras cosas, ¿no? Y creo que cuando se le dan a los jugadores ciertas responsabilidades, ellos tienen que responder al máximo. Estefano Arango, cuestionado todo el semestre, cuestionado desde que llegó a Nacional, rendimiento muy por debajo. Y decir por ahí que era jugador de selección Colombia, lo dijo, lo dijo un técnico. Bueno, pero tiene este partido para decir, hombre, yo tengo condiciones, puedo salir figura, puedo jugar bien, puedo sacar ese equipo adelante, con la necesidad que tenía para poder, sacar, para poder conseguir un resultado en este partido frente al, América, al eh, el equipo americano. Pero desgraciadamente, no, así como pasó con él, pasó con los otros que estaban en deuda. No, no, no estaban en el partido, no estaban. Y así era muy difícil, muy complejo para que Nacional lograra conseguir el objetivo. Sí, hay muchos jugadores que no estaba, que estaban, que estaban marginados por el tema que ya se ha tocado tan ampliamente. Pero me parece que por aquí la responsabilidad que se le entrega a los jugadores es para plasmarla toda en la cancha. Quiero tocar un tema, Rafa, sobre los juveniles. Ajá. Es que sí, le dan una oportunidad a un juvenil. Y yo creo que un juvenil lo que más quiere es tener una oportunidad profesional. Y eso lo, cono, lo, lo conocemos y, le, y, y lo hemos vivido. Pero cuando usted entra a una cancha, con la paciencia, con, la, o sea, con el poco nivel que muestran, después de, estar, de ser tan promocionados. Aquí hablaban de Agustín Carmen Nacional. Y hablaban de este muchacho... Ewin, Ewin eh, eh, Murillo. Eh, este, muchacho, este muchacho de Medellín, el volante... El, Cano. El, el, el muchacho que te, que, que te ha promocionado tanto. Díaz. El nene Díaz. El, el volante Díaz. Monsalve. El volante de Monsalve, eso, Monsalve. Y decía uno, listo, vamos a verlos. Y uno se lleva y los ve y dice uno, por Dios, ayer Cano, para que mostrara lo que tanto decía un técnico por ahí, que era la máxima sensación en los entrenamientos. Y qué pena, pues... Perú Nacional, sí, lo que decían, jugó con siete jugadores, jugó con siete. Y ganarle a un América o sostener un resultado a favor con siete jugadores es muy complejo, muy difícil. Entonces, por ahí se volvió difícil el tema para el Atlético Nacional, muy complicado, diezmada más su nómina. Algunos sí, por ejemplo, Sebastián Guerra, comentario aparte. ¿Me da aparte. una interpelación, Ese, muchacho, ese muchacho sí oh, lo okay, ahí salió en la pantalla que Luciano acumuló cinco amarillas. Me, ¿Me da una interpelación, no sé si Sebastián el próximo programa, no sé. ¿Me, <risa> me Adelante. da una interpelación, Sebastián Adelante, tiene 30 segundos. En gracia de discusión, en gracia de discusión, Cano es volante creativo. Y el señor técnico de Nacional, E, actualmente, el actual E, por E, encargado... Lo puso de volante de marca. Puso a debutar a un muchachito que es volante creativo de volante Pero no de tenía más, Luciano. Bueno, siga, señora Royales. Ah, no, o sea, no tenía más no respuesta, eh, no había eh, más. Es más, aclaración. es más, Nacional anoche iba a jugar... Con Nacho y la señora Los Tintos, pero lamentablemente no se los escribieron no, pero... en Di Mayor, porque no el había Nacional de la top, de siete, ¿no? de siete eh, suplentes, apenas Nacional inscribió tres, no tenía más. Es que la, la situación era crítica anoche Nacional. ¿Remate de Juan Diego? Remato, Rafa, porque uno se preocupa con el tema de los juveniles, porque es que vemos, vemos a un Medellín, por ejemplo, con un problema de juveniles que se le da la oportunidad y nada de nada. Pero, pero los quiero invitar a que disfrutemos esto, esto, vamos a mirar este gol. Que, que, que tenemos preparado este gol que, que lo tenemos de la categoría improvise, improvise, que primera, no C, el gol. primera C primera C, categoría primera C este volante se llama Gregory Herrera mire el golazo que consigue con el club estudiante de Medellín en el partido frente a Talento Junior por la categoría primera C de la liga antioqueña de fútbol, mire y qué mira el golazo Gregory Herrera y mire por ejemplo, uno se pregunta si es un jugador que tiene tanto talento ya, pues, en este bien, equipo que es un equipo que... ¿Dónde están los, los, los veedores para que tengan en cuenta este tipo de jugadores? Así como él. Hay pero, muchos qué en golazo, la. Qué golazo de eh, Chilena, don Juan Diego. Oiga, un don, saludo don. muy cordial, don Rafa Gol, para usted. Abrazo, rompecostillas. Don Diego Armando Maradona decía una frase de don Augusto Velosa. La pelota no se mancha. Y algunos jugadores de Atlético Nacional la mancharon el día de ayer precisamente. Mire, yo no soy adivino, pero también hay que entender que fueron 11 jugadores con COVID. 11 jugadores. Reitero. Yo no sé qué pudo haber pasado si estuviese en el terreno de juego por lo menos Duque y por lo menos este muchacho Mosquero en la defensa, Mosquera en la defensa. Entonces, tampoco es darle por darle y, y, y al técnico de Atlético Nacional, que de 18 puntos logró 13 con el equipo verde de Antioquia, Déjelo. lo que no logró el técnico anterior. Déjelo. Segundo punto, es cierto lo de los jugadores experimentados. A, ayer me decepcionó Valdomero Perlaza. Ese no es el Baldomero Perlaza que está jugando en Atlético Nacional. Lo del rifle Andradebea, un aplauso. ¿Sabe qué me contaron, don Rafa Gol? Que el jugador no estaba apto físicamente. Lo sabíamos. Ah, pero, pero, espere, pero espera, está yo termino medio. la frase. Pero resulta que estaban mirando a esos experimentados, lesionados, a ver quién se ponía a la verde y a pesar de la lesión, Jugase así, parale una mano a los a los pelados. Es cierto que jugó lesionado y al final salió del terreno de juego precisamente por ese tema. Pero eso se llama amor a la camiseta del equipo Atlético Nacional, señor, no, sabiendo que es hincha del América de Cali, pero siente amor por el verde, señor. Bueno, pero hay, hay algo, y, y ahí sí quiero entrar porque cómo es posible que un jugador haga ese sacrificio, ese jugador haga lo que hizo para ponerse la verde cuando no estaba en condiciones cuando no estaba apto para jugar el partido y sin embargo hace en una actitud sacrificial lo hace y el técnico lo pone en el lugar equivocado, eso no puede ser al menos? pero es menos que no mal, había bueno, déjelo, Ruiz, ahora su una frase ruga, que no había más déjenlo la voz perdón, pero usted, haga una usted campaña para que se utilizó él. una frase que no había más jugadores él no. utilizó a él, voy a decir algo que me extraña que mi compañero Luciano no lo, ha dicho, no lo haya dicho. Nacional no perdió por el árbitro, porque América fue superior. Pero mi titular, señoras y señores, sería, los diablos celebraron con el bar. Y el bar lo pongo con B pequeña, porque no hay derecho que un partido de fútbol con un árbitro que tiene el apoyo de un bar con B pequeña, que parece con B grande, haya cientos de acciones, estoy exagerando, muchas acciones, y se equivoca el señor árbitro, y los señores del bar, que hacen? Lamentable, y un datico de Independiente Medellín, el equipo rojo sabe en qué acertó este año, en hacer la alianza con formas íntimas, esas poderosas, ¿Ah, sí? que están en semifinal con el Deportivo Independiente Medellín, las damas, deberían ponerle la camiseta roja y jugar el torneo de los eliminados, esas sí sacan la cara con el equipo. Bueno, don Rafa Golinares. Eh, gracias, don El con respecto al bar, para mí sí es bar, pero con B de borracho, con B de burro, porque uno tiene que estar drogado o en enmarihuanado para tomar determinaciones como las que toman estos señores. Lo de anoche es una vergüenza, es una pera. ¿De, adónde, de dónde sacan este tipo de especímenes y los que, que dirigen? Hombre, un bar, no hay derecho que haya un bar y, y haya un penal y no lo repiten. Y el tipo equivocadamente, porque llega a Libelton, y pone la pierna y la cámara lo e enfoca e y el tipo hace el juego de la estatua. Estatua, ahí se quedó sin mover el pie. Adelante de la línea. Y este tipo sanciona el primer, y el bar bien grasas. Hermano, uno no puede tener un bar... Ese sí es un bar, pero con B de borracho. La pausa y ya Y revés. los arbitricos. Permiso. ¡Ave María! Saludos a...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 Bueno, proseguimos en el superdebate, eh, lamentable lo del Nacional. El próximo domingo vamos a ver qué noticias se ventilan esta semana con respecto al cuadro atlético nacional el, Nada. El, las contrataciones. No hay, o sea, nada. ¿no hay nada. ¿Usted nada. cree que no? Estoy seguro que esta semana, fin de diciembre, Firma Guimaraes no esta habrá absolutamente nada, porque es que... La junta directiva de Atlético Nacional tiene que enclaustrarse a, a marcar derroteros y a ver qué vamos a hacer porque vamos a, andamos a la deriva. Cada concebernauta dice: ¡Ay, no me gusta Guimaraes! Echemos a Guimaraes, porque la hinchada dice y dice por el otro pelafustán. No, pero usted ¡Ay! Yo represento... El 80% de los hinchas no estamos con Guimaraes. ¡Hay que echar a Guimaraes! Pero usted el domingo y así pasado, andan echando técnico cada seis meses. Como cualquier Quindío, como cualquier Pereira, como cualquier uh, punto suspensivo. Cambiando de técnico cada que la marea de anímica de cada directivo se presenta. Entonces, así es muy berraco que un técnico peleche. Osvaldo Juan Subo el día tuvo que aguantar su margen de cinco años para volver a ser campeón. Llegó y fue campeón de una, con un equipo que ya estaba montado. Y cuando armó su equipo, a los cinco años fue campeón. Usted, años. El señor Pacho yeah. Maturana... Usted el domingo pasado, señor González, usted el domingo pasado dijo que traía un recado de los sureños, porque usted le crea a los sureños. Los sureños, acabo de leer un Twitter donde dicen que deben irse un poco, en los cuales uno está de acuerdo, pero sumaron a esa lista a Baldomero Perlaza. ¿Usted cree que Baldomero se debe ir? No, Valdomero Perlaza se debe ¿Usted cree que Vladimir se Hernández se debe ir? Tuvo, Valdomero Perlaza tuvo su partido malo ayer. ¿Y Vladimir? Vladimir tampoco se debe ir. Teiner ¿De Quiñones? No, es que ellos sé los que se tienen que ir. Ah, porque... Y, y no, no necesito... Has dicho, los sureños quieren que se y vayan no... todos. Bueno, el problema de los sureños... Pero Yo, yo, qué es yo que no quede. dependo del concepto de nadie para dar una opinión. Ni tengo que pedirle permiso a nadie. Yo tengo esa fortuna... Ni represento a nadie, porque yo no represento a nadie. Claro, porque yo se represento, vino replicando lo yo represento, yo represento, a los sureños. Yo represento mi opinión personal, que admiro a los sureños, porque son la cabeza del jugador número 12 de Nacional. Claro que los admiro y los respeto, pero no tengo que estar a toda hora en eh, Nacional, de acuerdo si tiene con ellos. noticia. Y la noticia, señoras y señores, gracias a Dios, usted no influye en muchas situaciones de Nacional, porque prácticamente Jefferson Duque le van a dar la continuidad un año María, más bueno, con hombre, el equipo Atlético bueno, Nacional. Bueno, el equipo el el de, decir, Duque. de Duque. Yo pediría bien, a Jefferson no Duque para el necesito, va a seguir Atlético Nacional. Yo no nacional, necesito señor. pedir permiso a nadie para decir que hay mi lista de los que se debe ir. Está Jefferson Duque en mi lista. Yo no voy a discutir como nada, pues tampoco. no voy a discutir como nada. No ¿Puedo escucharlos, Tranquilo, ¿Qué tal? De, es? conclusión en, en, de Nacional, San Diego, en, pero en voy a hablar del Medellín. En gracia de discusión, eh, Nacional en este momento está clasificado a Copa Libertadores. Nacional no está en Copa Sudamericana. pues decía que había quedado eliminado. No, está en Copa Libertadores por ser el mejor reclasificado. El primero es Santa Fe, el segundo es Nacional, el tercero es Deportes Tolima. Acaba de ser eliminado por Junior. Terminó el partido en la Ciudad de Ibagué. Es, fue eliminado por Junior. Queda Junior ahí para. ...en el partido frente a la América... ...que no haya un... ...o sea, el, el que gane ese compromiso... Va a la final y automáticamente queda diezmado el que sigue y Nacional quedaría como el, el, mar, el mejor reclasificado y gana el cupo en, la ter, en el tercer ítem como mejor reclasificado Repítame para la esa Copa noticia, hombre, pero con despacio. Que Nacional... Porque es que ya escucha ayer en, Nacional en que Copa Nacional está en Copa Libertadores. Nacional cambió la Copa Libertadores por la sí, Sudamericana, burlándose sí, sí. No, de la no, Copa oiga, Sudamericana. Oiga, pues, ojo, en Copa estaba Libertadores. dando yo la noticia porque, mire para que Nacional clasifique a la Copa Libertadores, se deben de dar unas combinaciones, combinaciones, que América no sume y tal. Pero creo que ya se dieron. Ah, no, América América clasificó. ¿no? Se América, América clasificó. En el partido de... Ya, oye, ya, en el partido de que que América, no no América, no América. De aquí de hablar, en adelante, América está vivo. Bueno, ya. No, no, ya no, no dio. No. Bueno, eh, silencio el... ya, silencio. En el partido de Chile, terminara el señor Juan Diego y el que quiera hablar... Me solicita la palabra, la palabra y yo le digo sí o no. A ver, Rafa, En el partido Junior América, el ganador, debe haber un ganador, que es, obviamente es, es, es para que haya, haya se, se, se dañe, la, se haga la serie y pase el equipo a la final. El Junior o América pasaría a la final con Santa Fe y automáticamente Nacional se consolaría con no, porque como si el otro. Amarilla para Osorio, porque no respete. ya le dije no, que la palabra. Es que a ver, delega, no, no, no, no, ya, ya, ya la otra noticia verídica es la contratación de Guimaraes prácticamente llega en el mes de enero, sí. Rafa, ¿no? ah, Ahora, no, el tema bueno. es que en diciembre terminan los, los contratos de varios jugadores de Atlético Nacional, lo que decía la borta, lo de, lo de, lo de Yeye Duque, lo de Jefferson Duque, como Duque varios ¿Qué va a pasar con esa situación? Y ahí sí estamos de acuerdo que Guimarães, aunque conozca el fútbol colombiano, es el actual campeón con el América de Cali, pues, hermano, tiene que estar acá, mi estimado Rafa, para que realmente siga analizando cuáles son los que se quedan y cuáles son los que deben llegar. ¿no? Yo, yo a ver, Rafa, no. Le, le entrego una sugerencia, no soy quien para aconsejar ni recomendar sugerencia. El señor Guimarães, que va a quedar en Atlético Nacional seguramente, ojalá lo acompañe, así le pongan sobrenombres, el señor Restrepo el que termina como técnico interino de Atlético Nacional, por lo menos necesita alguien, ojalá sea Randario Herrera, pero alguien de la institución que, que, que sienta y que entienda las entrañas del equipo y conozca a los jugadores desde divisiones menores para que acompañe a Guimaraes, porque habitualmente llegan los técnicos y la primera semana de entrenamiento los jugadores se matan para que les... Renueven el contrato y muchos de los que no merecen continúan en determinada institución porque lo hemos visto por experiencia. Deme señor e. presidente de Nacional, ojalá sea el señor Restrepo o Hernandario Herrera, que acompañen a Guimaraes en ese nuevo cuerpo técnico de Nacional. A ver, señor González. Diez segundos. Le solamente nueve ya. Porque también me han dicho por ahí, yo no me voy a que especular, pero sí me han dicho por ahí que Guimarães dice que está interesado en un montón de gente de la América. A mí me da mucha pena, y esto es un llamado de atención para la Junta Directiva de Atlético Nacional. ¡Señores! De América para traer al Nacional solamente uno, Dubán Vergara. ¡Dubán Vergara! Ahora que no venga el brasileño que llega al Nacional a, a pedir que le traigan a Juan Pablo Segovia, Rangel. a Jaramillo, a Rangel. ¡No, no, no, no, y mil veces no! El único jugador de América digno para atraer a Atlético Nacional, si es que quieren hacer una cosa seria, se llama Dubán Vergara. Bueno. Esperemos a ver qué noticia arroja Atlético Nacional esta nada, semana. Nada, no arroja nada. Roja. Y dentro de ocho días espero que no esté haciendo una cara agria por lo que está pasando en Nacional. Espero que esté sonriente Estamos manga por, por hombro. Estamos bueno. un barco a la deriva en medio a la tormenta es Atlético Nacional en este momento. Un barco en altamar, en, ¿cómo es que se llama el huracán? Iota, es que llamamos Iota, huracán. Iota sí. Un barco en altamar en medio del huracán Iota. Bueno. Eso es actualmente Atlético Nacional. Bueno, eh, tenemos ya posiciones, eh, tablas. O sea, el ¿no? problema no era Osorio. A ver, un momentico. Sí. ¿No era Osorio? Por Eso. supuesto. No, no era Osorio. Por supuesto. Bueno, Osorio. bueno, a ver, los resultados de la jornada, ¿cómo terminó esto? Ahí están los resultados. El Deportivo Cali perdió de local 0-1 con la equidad y clasificó la equidad para enfrentar a Independiente Santa Fe en semifinal. El partido siguiente Atlético Nacional cayó 3-0 frente al América y el Global quedó 4-2 clasificado en América. El Independiente Santa Fe dio cuenta del pasto, le ganó 2-0, Global 2-1 clasifica Santa Fe. Y de local el Tolima perdió 0-1 ante el Junior. Loal 2-0 pasa el Junior a la siguiente fase. Bueno, ahí está. Entonces Pero tenemos... yo no entendí cómo entran la libertadores. A ver, ¿cómo, son? Entonces, ¿cómo, so, cómo no, la jornada Semifinales, ¿no? juego de ida. Señoras y señores, hay un emparejamiento ya. Santa Fe enfrenta a Equidad, dos equipos de la capital de la República. Y el otro emparejamiento es Junior frente al América. Bueno, ahí está entonces como quedó. Estaremos pendientes. Eh, Medellín, ¿qué podemos decir del Medellín? Sacando ya conclusiones, señor Gustavo, ¿qué tiene sí, que...? Sí, yo no manejo la fábrica de humo, advierto eso, no soy el gerente, no soy el que le echa el carbón a eso. <risa> entonces, eh, tengo que decir solamente lo que yo conozco y, y, mi, y, mi, verdad, y mi verdad, señor. Bueno, esperemos un segundo, vamos a hacer la pausa... Y desde luego ya, ya continuamos, ya regresamos. La pausa. Ya abrimos las puertas de Euro Murano a nuestra familia Bigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Euro Supermercado. Que no bueno, hoy estamos con el pre con el pre formarte. Prepárate para obtener un alto puntaje en el Saber 11 con pre formarte. Dictado por los más tesos. Llama al 444 40404 o en formarte.edu.gov. ¡Formarte! .edu .gov. También virtual. Dictado por los más tesos. Sí, sí. Con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Diseños originales, vitrinas de alta calidad. Cientos de clientes satisfechos. Estamos en www.vitrinadelujo.com. Y también abrimos las puertas, sí, señor. Estamos ahora con... Ahora, encuentre en la semana del vino... El detalle ideal para obsequiar en esta Navidad. Paga 2, lleva 3 del 29 de noviembre al 9 de diciembre en Eurosupermercados. Y prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional con el preuniversitario Formarte. Dictado por los más tesos, llame al 444-0404 o ingrese a formarte.edu.com. ¡Formarte! También virtual. Dictado por los más tesos. Ya vuelve el Superdebate por Tele Antioquia.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 las mejores Navidades inician con los amigos y la familia. Inician con los que saben.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 En el Superdebate y como en todas las navidades, Colanta trae este año los vasos de la granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Viene con el caballo. Viene con la vaca. Viene con el cerdo. Viene con el perro. ¿Cómo conseguirlo, señor Osorio? Facilito, recoge tres sellitos de las bolsas de leche Colanta. Y llévalos a cualquier mercolante y con 1,500 pesitos recibe tu vaso. Porque también en Navidad Colanta sabe más, sabe a campo. Aplican términos y condiciones. Visite www.colanta.com.co proseguimos en el super debate. Muy no bien, polémicos. Bueno, usted sí, Luciano, lo admiro cada día más. ¿Por qué, eh, hombre? Pues usted, un teso. <risa> <risa> A ver, Luciano, venga. Me preparé en el preífes. <risa> vea, vea. Oiga, en, trece, en tres segundos le digo lo que no dijo el gordito Arroyave. Que América, mm. escuche la voz. Que América en el enfrentamiento con Junior no sume más de un punto. No sume más de un punto. Tiene 36. Nacional tiene 38. Esa es la realidad. Porque Santa uh -huh. Fe ya pasó de 40. El Junior ya llegó a 39, pasó Atlético Nacional. Uh -huh. Entonces, que América, que América no llegue. Sí, vamos a a Rápidamente 39. vamos a hacer un recorrido con, con Independiente Medellín. Usted lo vio jugar esta semana. Sí, lo vi jugar. Y escuché una cosa. A ver qué. Que no, que Reina era el estandarte del Medellín. Es que para ser... Era un ejemplo en el Medellín. Para ser estandarte y ejemplo, hay que tener una cosa que se llama charreteras. Las charreteras que le dan los títulos, ¿cuánto tiene Reina? Es que es un problema que le están poniendo a Reina en la espalda la obligación de que sea la gran... El gran conductor, el consejero espiritual, el papá de los jugadores jóvenes del equipo rojo de la montaña. Reina es tan joven como ellos y pero todavía en su historial no tiene pero... mucha ganancia que digamos. Pero vea, antes de hablar de los jugadores, para no dejar el tema en punta que había iniciado con relación a la venta de independiente de Medellín. Venta, com entre comillas, porque don Raúl Giraldo piensa dos cosas. Una... Si vende, si vende, él se queda con el 20%, quiere quedarse con el 20% y también o busca un socio capitalista. Entonces, en definitiva, ¿quiere vender o no quiere vender? Entonces, ahí está la pregunta, ahí está la gran pregunta, porque eh, repito que yo no manejo la fábrica de humo en donde todos los días se dice que la venta va muy bien y que se, hay no sé cuántos, 50 mil compradores. ¿Mm? Bueno, y sobre el tema el sobre el tema de Reina, yo, yo sí lo dije, fue el ejemplo del Medellín el jugador más de más regularidad durante este campeonato, el que es, nunca bajó de seis, que llegaba a siete, ocho por su producción. Para usted. Así los para otros, usted. No, para usted. No, así los calificamos. No, Siempre no. calificamos muy no, bien no, a Reina. Si no. Ahora, no, no, no. Dice, dice González una cosa que no es cierta, que para ser el líder y el ejemplo tiene que tener charreteras y eh, títulos, ay, ¿cuántos títulos tiene el, el estandarte nacional que rifle Andrade? Ambos tienen la misma edad, 31 años y 31 años, muchos títulos de Andrade a comparación de Yo no he a dicho que, de que el, de el, de rifle Andrade es el estandarte nacional, esa es opinión tuya. Pero Yo no he dicho así? que... No, es que el rifle Andrade los... los... Lo respaldan los títulos que tiene la entidad en la cual está. Ah, no, pero no, Pero el los señor individuales Andrade de... no es ah, estandarte ah, de Nacional. Ah, no. Yo no hablé, o yo hablé aquí. A, a ver, un oyente. No, no, no. no un oyente no, no, no. que diga pero, que yo haya mencionado a Andrade pero, como pero estandarte González, de Nacional. González. Que llame no, y no, no vuelva el programa No, porque los ¿Listo? oyentes van a llamar. Y de acuerdo a lo que le han oído, bueno. ustedes dicen que el estandarte de Nacional es Juan Carlos el, No, el estandarte. Que de... ah. Es que ese es el problema de Nacional, que no tiene estandarte. Se quedó sin banderas. No tiene el, el líder del equipo no lo tiene. No tiene líderes. Ese es el problema de Atlético Nacional. Pero me va a decir a mí bueno, que Reina es el gran líder del Medellín. Como, como ah, no, rifle bueno, de nacional. Es cuestión de Nacional. de es de, de, opiniones. de todas maneras, la reingeniería en Independiente de Medellín tiene que hacerse a todo nivel. No solamente en el tema que se definan de una vez por todas si se va a vender o no se va a vender, pero la reorganización, tanto en lo deportivo como administrativo, tiene que venir con este equipo si quieren hacer algo en lo que viene. Pero mirar para la cantera creo que está complejo. Es mejor que Medellín comience a mirar qué va a contratar y mucho para el 2021. Yo soy directo. Las personas que le dan cepillo a través de este fierrito, de este medio de comunicación a algún jugador de Medellín son irresponsables y son conformistas. Porque este equipo, salvo el arquero que algo ha hecho positivo, Andrés Mosquera Marmolejo, me parece que ninguno se salva. Don Rafa Gol, el hincha de Medellín, los resistentes llevan una semana protestando afuera del hotel diciéndole a los directivos: den la cara, señor, ¿dónde está la cara de usted? Don Raúl, si usted quiere seguir, no, por lo menos rodee ese mejor señor. Y un agregado. Rodee ese mejor, porque el presidente y el gerente que tienen este equipo no saben dónde están parados. No, y un agregado. Y ahí es la gran pregunta. Si los señores resistentes. Están haciendo plantones todos los días. ¿Será porque la venta está en curso? ¿Mm? Porque no hay claridad. Ah. Porque no hay claridad. Y como bueno, no hay claridad, siguen protestando. Bueno, llegamos a la pregunta de Rafa Gólez Grande. La pregunta es, eh, ¿en cuánto de equipo jugó Diego Armando Maradona? ¿Cuál es? Diga, al menos tres. tres. Diga al menos tres. Yo ya les di la primera pista a la selección argentina. ¿En cuánto jugó? Diego la respuesta inmortal. la tiene Juan David Restrepo, nuestro amigo de... El más teso de formarte. Juan David, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Mi nombre es Juan David Restrepo de formarte los más tesos. La respuesta correcta es Boca Junior, Barcelona y el Nápoles. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol 20 años de triunfos. Claro, Diego Armando Maradona jugó en muchos equipos. La idea era que respondieran los internautas televidentes por lo menos tres. También está el New Boys, el Sevilla de España... También está la selección argentina de fútbol, así que Argentino argentina, Junior, ahí fue donde inició, ¿cierto? Así fue, así fue donde inició Maradona. Usted en una palabra, ¿cómo califica a Diego Armando Maradona? Para mí el más teso de todos. Eh, Me gustó, me gustó. Oiga, a propósito, terminó un año no muy bueno para los equipos antioqueños, por ejemplo, ¿quién fue el más teso de Independiente Medellín? Para mí el arquero, Andrés Mosquera Marmolejo. Sí, señor, salvó varias que Medellín no lo hubieran goleado, y de nacional hombre... Para mí el rifle Andrade, muy ¿Eh? bueno, muy bueno ese jugador. Le pone sentido común y sentido de pertenencia a la camiseta. ¿Cómo le fue a formarte en este 2020 con pandemia? ¿Siguieron ustedes trabajando para que los muchachos entren a la universidad? Pues claro, pues yo creo que a todas las instituciones del país, públicas, privadas, nos tocó pues reinventarnos, ajustarnos a esta nueva realidad. Y bueno, pues desde que comenzó la pandemia, pues hemos llevado a cabo los procesos de manera virtual, pero ya pues en esta nueva normalidad, pues lo que queremos hacer es que a partir de enero que inician las clases para presentar el examen de la de Antioquia, la nacional o el examen del ICFES, pues ya lo hagamos 100% presencial o 100% virtual. ¡Qué maravilla! Un número telefónico, una dirección virtual para que la gente se motive, señor padre de familia, amigo, estudiante. ¿Hay que entrar a la U? Claro, pues pueden llamar al 444-0404 o pueden ingresar a formarte.edu.co Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol 20 años de triunfos Usted popularizó esa expresión ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dictado por los más tesos de la UDA Oiga, te luce esa barba Ah, ¿te gusta? <ríe> no, la mía está mejor No, no, sí, es el mejor Don Rafa Gol, ¿Don Rafa Gol es el más? El más teso en los debates ¡Rafagol! Bueno, va, llegó la hora de la verdad Llegó a la hora del sorteo Don Luciano, por favor, usted me regala un número del 1 al 228. 5 El número 5 corresponde al señor Héctor González, en el barrio La Flor... ¿Estás? No, no, el 5, es el 5. Corresponde al señor Gonzalo Oquildardo Meneses, eh, vive en el barrio Enciso El Pinal, teléfono ta ta ta ta, ta, ta cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres, hincha de nacional, le hacemos entrega del reloj, se llama Gildardo Meneses del de barrio Enciso El Pinal acá Medellín, eh, señor Osorio, ¿eh, otro número, el mejor 10, el mejor 10 es una dama, Ana Navarro, ella vive en el municipio de Bello, eh, hincha también de Nacional, eh, tres personas están viendo el programa un hombre, dos mujeres eh, acá está su teléfono a ella a le entregamos lancheta para que venga por lancheta y ya la llamamos y le decimos cómo reclama la ancheta. Y por favor, don, don Augusto Velosa, ¿me regala un número? Número 7. ¿El número qué? 7. El número 7 corresponde a un caballero para la camiseta del Medellín. Se llama Juan Carlos Pineda. Juan Carlos Pineda vive en el barrio Simón Bolívar. ya ya cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Así que eh, estos son los ganadores de la camiseta, de la ancheta y el reloj. Y vamos con los vitrinazos, señor Luciano. Sí, señor, al doctor Carlos Alberto Zuluaga, a los familiares del finado compañero Etelberto García Henao, abrazo de condolencia, y a don Freddy Pulgarín, presidente de la Corantioquia, que elige esta semana, al de, la semana próxima, al Deportista del Año, en Antioquia. Bueno, el vitrinazo para los hinchas de Independiente Medellín, sufridos, los que seguramente están eh, eh, pidiendo nuevo cambio de directivos y también de jugadores para el próximo año, pero seguirán apoyando al equipo. A Josefa y Caterine eh, Orozco en el Vergel, en Medellín. A Zarita, Ana María, Memo Joana, Carlos Patricia, Milce Junior, Carla Edilicet, Velosa en Huateco, Dinamarca. Para Gonzalo Alzate en Aranjuez, para William Martínez en la ciudad de Cali para Ramón Ignacio Arango, que está con su hija Valentina, no se pierden el programa, para José Luis Gómez, que ahora está por el lado de Bogotá, y para Fulvio y Alberto en Pan y Café. Muy bien, a Fulvio, un saludo. dubercano nuestro amigo periodista, que por estos días recibió reconocimiento de la Policía de Medellín, ahí está mi amigo periodista, bendiciones, vitrinazo para usted. Astrid Elena Restrepo Quintero, Doña Astrid, bendiciones, la mamá de Pequequis, cumpleaños. Rubén Darío Ruiz, el embajador de Santa Elena, los del sur que cumplen 23 años de existencia por estos días. Me sumo Agradecimientos a, a Juan Carlos Restrepo Cepillo, quien fue a realizar su emprendimiento de vida luego de estar 10 años en el grupo de iluminación de Teleantioquia. Sus compañeros le desean las mejores suertes y que corone por allá. Bueno, eh, cierro con vitrinazo. Por este lado, pues el vitrinazo para el doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador, que está al frente del departamento apoyando a todos los damnificados, realmente con todos los desastres invernales que hemos tenido. Gracias por ese corazón generoso con la gente. Vitrinazo para Jorge Aguilar ahí, y lo mismo que para Laura Restrepo, la gente de Di Mario ahí en San Diego. Eh, a propósito, hasta mañana esos relojes con el 40% de descuento. Juan Juan Gabriel Serna González, nuestro gerente de pautas de mercadeo. Lo mismo que para Doña Ana en Bogotá, para Ruth, para Víctor Roberto, Fabi, Aurora. Muy bien, un abrazo para todos. Y para nuestra bebé que ahora está viendo el programa, no se lo pierde. Ariana, un beso, se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga y no olviden... En YouTube ver la repetición del programa y a través de todas nuestras redes sociales. Dios les bendiga, permiso.